Hola, buenas noches, Daniel de Rocha por acá La verdad que se hable de la posibilidad de que pueda seguir Alonso Habla de la mafia, del amiguismo que hay en la AUF Es la única explicación que pueda haber La verdad que el tipo nos arruinó el Mundial Cuatro años esperando para ver lo que vimos Gente que se compró, y me incluyo, un televisor de 50 pulgadas Para ver tres partidos del Mundial jugando espantoso La verdad que horrible, horrible todo Es increíble que se piense que pueda Que pueda seguir este Alonso al frente de la de la selección, una tomadura de pelo, un abrazo Buenas noches, Ariel de Pando el fútbol o al menos el fútbol uruguayo debe ser la única cosa que me viene a la mente, que va a contrapelo de todo el resto de, de, de, de las actividades eh, laborales de, de un país, de una sociedad eh, en el fútbol, por lo menos en el fútbol uruguayo eh... Jugadores que están jugando bien, el técnico habitualmente lo saca. Lo, la última vez que pasó algo así fue, bueno, el partido Uruguay gana, ¿no? Que Alonso sacó a Suárez, sacó a De Arrascaeta, no me acuerdo, si sacó algún otro más. Los que, los que estaban jugando bien los sacó. Eh, confiándose en un 2 a 0 de una manera totalmente fuera de lugar, ¿no? Cuando menos inocente y yo no puedo creer que un técnico con, con, que fue futbolista y que ya ha dirigido en varios lugares del mundo sea inocente y la otra cosa este, relacionada a esto también que no entiendo es que debe ser el único trabajo que a mí se me ocurre que te premian por hacer las cosas mal Alonso va a seguir o Alonso tiene las mayores posibilidades de seguir, pero es insólito eh, la Asociación Uruguaya de Fútbol está para eso, para el fútbol quien gestiona el fútbol directamente, el director técnico, hizo las cosas pésimamente mal, rematadamente mal, y lo premian, o lo quieren premiar, dejándolo hasta el próximo mundial. Son cosas que realmente no entiendo. Quizás si hubiese salido campeón del mundo, lo cesan al terminar el mundial. Son eh, El fútbol parece que va a contrapelo de lo que es el resto de las actividades. Hacer las cosas mal, dice, hacer las cosas bien, o te vas, o a veces te van. Insólito. Alguien que me lo explique, por favor. Buenas noches. Eh, el nivel del mundial ha sido bajo, realmente bajo, con selecciones que han defraudado, como las selecciones este, de Australia, la selección de Canadá, la selección de Ecuador, Costa Rica no aportaron absolutamente nada y otras como Alemania que ya vienen en crisis desde el mundial anterior este, Inglaterra un poquito más y nada más eh, eh, Harry Kane y nadie más eh, el, en el mundial pasado hicieron una laraca bárbara porque le ganamos a, a la peor Italia y a la peor Inglaterra de todos los tiempos y acá se hizo una laraca bárbara no creo que Inglaterra pase mucho más, y bueno, y después las, las, las que siguen, las que están con chance de algo, son este, Francia, Argentina y Brasil, este por ahí Holanda, se puede dar una sorpresa, Nada más, el resto no sirvió nada Y después me, me gusta cuando dicen que es un mundial físico Y sí, físico tiene que ser Salvo para Alonso, ¿no? Porque este, Alonso lleva gente que físicamente no está bien no Lo lleva este, a pasear al mundial este Jugadores lesionados vienen de una operación Que ya sabe que no pueden jugar No, no, lamentable Y me calienta, ¿no? Porque uno acá, desde afuera Siempre sufriéndola y lamentablemente para muchos se, se, se pasó lo de Uruguay, pero acá la seguimos sufriendo. Cada vez que veo a uno de otro país, te la quieren refregar en la cara. Y, y bueno. Pero bueno, y, lo, y un técnico de afuera, yo ya le dije. El único que se identificó, que le, le encanta el juego Uruguayo, fue Martínez, que estaba dirigiendo Bélgica, que no está dirigiendo más. Ahí puede hacer una propulsión y no va a ir el tipo, si no va a limpiar y quiere lo que quiere. ¿Entiendes? Pero... Como dije, el trono hay que estrenarlo de arriba y comenzar de nuevo. Y limpiar bien la casa y que Uruguay sea Uruguay de vuelta. Bueno, abrazo gente, cuídense y, y yo sigo caliente. ¿Qué voy a decir? Bueno, abrazo. Arriba gente, por eso me mudé para, para el norte de Australia. <ríe> se ven más hombros y se ven más piernas. Todo el año casi calor acá, la humedad, pero bueno sí, así. Sí, en Uruguay en invierno, bravísimo, pero el verano se lleva. Bueno, abrazo, sigan acá riéndome. Vamos arriba. Buenas noches, gente de noche este Sin Atadura. Bueno, me alegro que la panela acá, escuchando vuelta. Como siempre la 35 grados, así que una humedad tremenda. Bueno, un abrazo tremendo y ya les dije, eh, marcarían... El Guti y Opoyé, podrían ser del uruguayo, son de mi época y sé que pueden limpiar la cosa, pero tiene que ser desde arriba porque la verdad hay que limpiar un montón. Lamentable, lo de Uruguay. Hola periodistas de Sinotaduras y a toda la audiencia. Eh, quiero decirles que me parece sobre los nombres que, que ustedes manejan o lo que maneja la audiencia. Yo trabajo en el fútbol también, Yo soy técnico de fútbol, soy entrenador. Y evidentemente que estoy trabajando de lo que puedo como entrenador porque viste es que los favores se pagan con cargos y no te dejan crecer en ningún club, en ningún club te dejan crecer, muy raro, muy muy difícil y más cada día más, más difícil, ustedes se están dando cuenta con esto de la selección. Ahora lo que sí coincido es que varios nombres de los que ustedes manejan tienen un, un denominador común, que quieren ser actores principales. Y que todos pregonan la misma filosofía, la del ataque, presión alta, de media cancha para arriba, y si perdemos el balón, bueno, de última, no jugar al contraataque, sino de que tratar de, de manejar los tiempos, generar este, espacios y etcétera, ¿no? Eh, el tema es cuánto aire se le dan a esos técnicos para poder manejar los nombres de la gente que trae. A nivel de selección que estoy hablando, ¿no? Porque te limitan con los contratistas, pasó acá acá no me digan que no hay contratistas atrás de toda esta selección fíjense en los nombres fíjense en la gente que sin mérito llegó a la selección sin mérito sí, después cuando estás en la selección sí, podés hacer un buen papel, pero saliste con la tuya entonces ¿eh? sin estar sin, sin ser figura en tu equipo no te quieren ni, se, ni te van a renovar el contrato y venís a la selección uruguaya y los otros que se están matando todo el año haciendo el mejor papel para venir para ser tenidos en cuenta, ni siquiera lo citaron Es una toma de pelo por favor, muchachos, el, el, los técnicos, hay que mirar en qué liga dirigió. ¿Eh? Almada dirigió solamente en Ecuador, en Ecuador, que no es una liga importante, y en México, que es una liga de, de segundo o tercer orden, nada más. Mientras que Diego Aguirre dirigió en Brasil y en Argentina, y equipos importantes como San Lorenzo, San Pablo, ¿eh? este y otros equipos importantes en Brasil también, no se puede comparar. No entiendo por qué esa tesitura de, del hincha, del periodista. De decir yo, ah, sí, yo sé más que el térmico, Ah, sí, yo armo el equipo, esto tiene que... Ah, oh, jugó mal, eh jugó muy mal, Alonso. Es un tarado, eh no sabe nada, no sabe nada. Porque el tipo juega al fútbol, pero nada no, es un tarado. Ahora sí, yo soy un hincha, un gran hincha que voy a todos los partidos. Y sí, yo sé que conmigo, conmigo como térmico el voy mejor. Y los periodistas también, sí. Yo hago como Cualquiera, cualquiera se juega mejor el equipo. Por favor, seamos humildes. El día, no digo que sepa ni más ni menos, pero por algo está ahí. Por favor, respeten a un danilo Yo creo que yo, tú, cualquiera que dirigiera Uruguay, también cometeríamos errores. No puede ser eso de darle palo a una persona que está a cargo de la selección. No, lo que pasa es que acá este, se entusiasmaron todos con los partidos de la eliminatoria donde Uruguay no jugó contra nadie. ¿eh? Y ahí hicieron una laraca tremenda. Acá se festejó que el profe Ortega venía con el técnico. ¿eh? Venía el profe Ortega cuando... ¿Qué? ¿Más importante profesor de educación física? Que debe tener su valor, por supuesto, ¿no? ¿Que el técnico? ¿Quién hizo el equipo? ¿Quién seleccionó los jugadores? ¿eh? Cuando todos sabemos que durante el mundial el, el, el preparador físico no puede hacer nada. No puede hacer absolutamente nada ahora se ve que asesoró, se estaban todos muy bien asesorados porque llevaron un jugador que no podía jugar que venía de una operación y que se sabía a conciencia eh, el técnico que no que no podía llevar que no podía jugar en lugar de llevar otro jugador como rogel por, por ejemplo no no no son demasiados no errores horrores eh, y de trabajo en el campo muy poco o nada. ¿Eh? Porque hasta un partido amistoso se rechazó.